La muerte habrá de detener una parte de mí Y aún así no tengo ganas ni excusa. Entonces la vida yo he de tomar Descalzo y sin muchas ambiciones Más que este pasar you. Yeah.